¿Sabían ustedes que quien descubrió la hidrocefalia con presión normal fue un médico colombiano? En efecto, un médico colombiano muy eminente de nombre Salomón Hakim. Gracias a él es que la ciencia descubrió que había una enfermedad como estas que muchos doctores todavía en el presente confunden con el Alzheimer. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, la salud. Con nosotros, para hablar sobre la hidrocefalia con presión normal, se encuentran en el doctor Fernando Jaquín, neurocirujano, líder del Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y su colega, el doctor Juan Fernando Ramón, también neurocirujano, y coordinador del Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Jaquín y Doctor Ramón, bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchísimas gracias Muchas por gracias. la invitación. Bueno, comienzo con la primera pregunta y es, se la hago a usted Doctor Jaquín como, como jefe del departamento y es, ¿qué es la hidrocefalia con presión normal? La hidrocefalia con presión normal o el síndrome de Jaquín es una entidad descrita por el Doctor Salomón Jaquín en el año 64. Esta es una patología muy interesante porque se parece mucho a, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, pero la gran diferencia es que tiene cura. cura. Es una enfermedad que se caracteriza por tres síntomas. El más importante es la marcha, una marcha magnética. Usted ve que el paciente camina como si los pies fueran unos zapatos de metal y el piso tuviera imán. Le cuesta trabajo levantar los pies del piso, se llama una marcha magnética. Y le cuesta mucho trabajo hacer los giros. Usted le dice vaya hasta la puerta y devuélvase, le cuesta trabajo devolverse. Des más adelante empiezan a tener problemas de esfínteres, no controlan los esfínteres y también problemas de demencia. Ventrículos encefálicos agrandados, presión de líquido cefalorraquídeo normal. Ah, eso ya es más adelante. Más adelante, ok. Estoy pues, hablando primero de los síntomas. Los síntomas, ok. Porque es que si yo le digo a un paciente de entrada que, es la, que los ventículos grandes, y oye, perece, la gente se da cuenta que oye, mi papá está caminando mal, mi papá se orina, mi papá habla bobadas. Eso es lo que hace que el paciente venga acá para estudiarlo y encontrar los ventículos grandes. Usted acaba de mencionar al doctor Salomón Hakim y yo tengo que preguntarle, ¿él tiene que ver algo con usted porque es el mismo apellido? Sí, es mi papá. Vale. La, la hidrocefalia, con presión normal, nace entonces en, en la denominación, se descubre aquí en Colombia? En, en... Sí, sí, sí. El doctor Salomón aquí hace, describe, porque esa es una enfermedad que ya exist, existía, digamos, eso ya existe, pero se da cuenta y la describe, describe los síntomas de esa enfermedad. Eso fue en el año 64 y de ahí en adelante es muchas las personas que se han salvado de quedar en el olvido porque podrían haberlos catalogados como una enfermedad de Alzheimer o una demencia irreversible. Cuando usted señala que es reversible, ¿se necesita un tratamiento o hay personas que sufren de la hidrocefalia de compresión normal, no hacen nada sino que reposan y vuelven a su estado natural de antes? No, digamos que lo que hemos hecho y lo que el doctor Salomón descubrió es que es una cosa que se puede curar, pero hay que descubrirla primero para poderla tratar y lo que el doctor Fernando makin con su idea de empezar este centro de cuidado clínico hizo, era llevar a cabo un sueño del doctor Sanomón Joaquín, es de crear un centro especializado primero en el diagnóstico, porque si no lo diagnosticas, pues no lo podemos curar. Y luego sí, cuando ya lo no logramos diagnosticar, poderlo tratar de la manera adecuada. Y hay hidrocefalias con presión normal puras que se van a curar por completo y hay otras que tienen otra combinación de, de enfermedades. Pero eso como yo le digo al doctor. Jaquín, cuando al principio empezamos con esto, esto tiene marca, esto tiene nombre, así como Henry Ford inventó el carro. ¿Sí? Hakim es marca de hidrocefalia compresión normal y de la válvula, obviamente. ¿Cuáles son las causas de la hidrocefalia? Porque qué llega uno ahí? La hidrocefalia compresión normal... Bueno, y le tengo que interrumpir. Hay hidrocefalia y hay hidrocefalia compresión normal. Y me, ¿Me puede decir un poquito eso para saber las diferencias? Lo más interesante es, usted veía una persona mal. Le hacía un estudio y veía que los ventrículos estaban grandes. Le hacían una punción lumbar para medirle la presión y todo el mundo se imaginaba que iba a tener la presión elevada y encontraban la presión normal. Entonces decían, este señor, paciente tiene los ventrículos grandes, si es normal la presión, como se agranda algo, si es normal, era porque había perdido tejido, por eso se la agrandaron y eso se llama una atrofia. Y una atrofia es irreversible, no hay nada que hacer. Ahí es donde se describe el síndrome por un fenómeno físico que unos ventrículos se pueden agrandar con presión normal. Para los que no sepan qué son ventrículos, los ventrículos... Los ventrículos cerebrales están en la mitad del cerebro. El cerebro flota en agua como un pescado y tiene líquido en la mitad del cerebro en los ventrículos. Y de ahí se forma el líquido y circula por unos caminos especiales por todo el cerebro, la, por la convegida del cerebro, por la médula espinal, el canal raquídeo y se absorbe en una gran vena que tenemos todos aquí arriba. Y cuando uno hace la punción, ¿la hace en qué parte de la... El lumbar, de la atrás, en la espalda, en la, la región espalda, lumbar por ahí. aquí. No, abajo. No, no hay duda ah, para no lesionar la región lumbar, acá abajo. Sí. Y ahí uno detecta si, la, si está inflamado o no. No. Usted hace una punción lumbar ahí y lo que hacemos en el centro es, primero, mide la presión y segundo, le saca suficiente líquido para bajar la presión a cero. Con la punción lumbar usted hace lo que hace la válvula por un ratico. Le baja la presión de, de, de, del cerebro y ve si el paciente se mejora y eso es lo que hacemos en la clínica de hidrocefalia cuando hospitalizamos los pacientes 24 horas para estudiarlos, ya tenemos una forma de estudiarlos. Bueno, ¿Y esto le pasa a qué personas? Nos, inicialmente la descripción del doctor Salomón Joaquín mostró personas, inclusive jóvenes, que tenían la hidrocefalia con presión normal, pero en general, la epidemiología en el mundial muestra que son personas casi siempre mayores de 60 años los que más sufren esta hidrocefalia con presión normal. Y pasa entonces que muchas veces las personas creen Ah no, es que es mi abuelito que ya le entró la, la vejez y está caminando así, está hablando como wow. Oh", y resulta que cuando uno aprende a, a encontrar los, los síntomas, puede detectarlo y puede regresar a esa persona del olvido, como dice el doctor Akin. Porque estas personas que les diagnostican con un Alzheimer, que ya no tiene cura, ¿sí? es diferente a estos pacientes que, que se rescatan. gente que los, hemos recibido de todo tipo de pacientes pacientes que no caminaban, que estaban en sillas de ruedas, que estaban acostados, que ya eran personas aisladas y que vuelven otra vez a recobrar eh, su vida. Entiendo entonces que esto está, no, no voy a decir directamente relacionado, pero sí si tiene una asociación con la vejez, le pasa más a las personas, a los adultos mayores que, que a los jóvenes, pero ¿cuáles son las razones? O, ¿O hay algunas condiciones de vida de las personas que terminen, en estas personas desarrollando la hidrocefalia con presión normal, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, o cuando un deporte como el boxeo, o situaciones de estrés, no lo sé. Hemos visto que se ve más en pacientes que han tomado licor, no todos, tampoco el que usted toma un trago se va a volver a tener hidrocefalia, pero hemos visto en las personas que han tomado licor, en los hipertensos y en los diabéticos. Si nos ponemos a, a mirar eso, generalmente son pacientes que han tenido alguna de esas patologías. Y es como hace una eclosión a los 60, 70 años. Parece que las venas del cerebro se van endureciendo y eso hace y causa la de con presión normal. ¿Y entre hombres y mujeres hay alguna diferencia? En realidad no. No, realmente. Sí, pues no lo sé Juan Fernando qué opina, pero no. No, vemos que estadísticamente en las revisiones que hemos hecho son muy similares hombres y mujeres. ¿Cómo se diagnostica? Más allá de lo que hijos, por ejemplo, yo estoy en mi casa, veo a mi papá o a mi mamá que están experimentando ese caminar lento, que los, no pueden levantar los pies casi, que les cuesta mucho girar, incontinencia urinaria y de cierto modo algún tipo de demencia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sé yo? Esto, esto tengo que ir a consultar al médico. Mira, lo más importante es la marcha. Si usted ve a un familiar caminando con la marcha magnética, eso es casi patognomónico de esa enfermedad. Consulte. Pero usted consulta. Va al médico al neurocirujano o al neurólogo o incluso un médico general y se da cuenta que tiene esa, esa clínica, usted le manda a hacer un estudio para ver cómo está el tamaño de los ventrículos. Entonces le hacen una escanografía y después una resonancia magnética y nos damos cuenta que los ventrículos están grandes. Si usted tiene ventrículos grandes con esa clínica... Cuando dice con esa clínica, ¿la clínica es el estudio? La clínica oye? del paciente es los síntomas del paciente, con esos síntomas. Lo que hace la, la clínica de nosotros es que hemos desarrollado con la guía del doctor Fernando Baquín, unos protocolos que permiten que estos pacientes sean bien diagnosticados. Entonces, cuando llegan con el alto índice de sospecha, tenemos un protocolo en el cual nos ingresamos por la mañana un día. Ya hemos visto que cumplen los, los criterios. Entramos por la mañana, se le, se le hace un examen por neuropsicología para mirar cómo está su estado mental. Se le hace un examen por fisiatría, a ver cómo está toda la parte de, de su marcha y eso, y se filma unas pruebas específicas y se cronometran para ver cuánto se demora caminando 10 metros, cuánto se demora caminando otros metros y dando la vuelta y volviendo a sentarse, se filman y se cronometran. Luego los llevamos a su habitación y hacemos una punción lumbar en unas condiciones que son las que nosotros encontramos el doctor Salomón Jaquín y, y luego pues el doctor Fernando, que es a una posición acostado, sacamos una el líquido hasta que llegue la presión a cero, que es la clave. Pero, pero la presión la presión es, es, es un examen, no es un tratamiento o no, examen. Es, es un examen que nos permite determinar si va a ser o no va a ser eh, eh, el paciente tiene o no tiene la Es una prueba de diagnóstico. Exacto. Es una prueba de diagnóstica para ver si ese paciente sí lo vamos a poder seguir ayudando. ¿Qué es seguir ayudándole? Probablemente ponerle la válvula. Es calidad de vida, pero no le vamos a poner una válvula a un paciente que creemos que tiene hidrocefalia a ver si le funciona. No, para eso se sí hace la clínica de hidrocefalia y la punción. Y es interesante porque hay pacientes que pueden tener dos enfermedades. Usted puede tener un Alzheimer o una hidrocefalia que se le acaba algo un Alzheimer. Puede tener las dos enfermedades. Con la clínica de hidrocefalia, la valoración por neuropsicología, ya nos damos cuenta qué tanto de la demencia es hidrocefalia con presión normal y qué tanto es la, la, el, un Alzheimer, por ejemplo. Y eso se habla con la familia, se les dice, mire, tiene las dos, le vamos a poner la válvula, si ustedes están de acuerdo, va a mejorar la parte de la hidrocefalia, el Alzheimer va a seguir adelante y se va a seguir deteriorando, pero le vamos a mejorar la calidad de vida unos meses, unos años, antes de que el Alzheimer siga avanzando. Hay forma de detectar a tiempo que una persona puede llegar a desarrollar Hidrocefalia, compresión normal. Pienso que la observación, sobre todo si uno conoce, que generalmente empiezan con la marcha, si uno ve a un familiar que empieza a caminar con ese patrón de marcha, yo eh, a veces lo asimilo con la gente que le gusta la franquicia de Star Wars, si se acuerdan del robot de C-3PO que camina, así, esa es la marcha, así es la marcha. El, el robot, el dorado es, así, esa es la marcha y, y ese giro es el primer índice de sospecha que uno tiene y ya con eso si consulta el sitio adecuado lo pueden remitir con nosotros o con alguien que sepa el tema para ayudarle cada vez más temprano estamos encontrando pacientes porque el voz a voz se van contando y le van diciendo ay mire tal cosa esto puede ser y nos han llegado pacientes que ya no están deteriorados y es un reto diagnóstico para nosotros porque están en etapas más tempranas. Cuando ya están muy avanzados, pues es más fácil, digamos, diagnosticarlos. Sí, si el paciente no está a una edad, en una etapa avanzada de la enfermedad, ¿se puede detectar así tenga un mínimo mínimo eh, síntoma? Claro, siempre empieza con trastornos en la marcha. No quiere decir que todos los pacientes tienen las tres síntomas cuando arrancan. Incontinencia, esfera mental alterada y alteración en la marcha. No empiezan con trastornos de la marcha. Si ya tienen trastornos de la marcha y se empiezan como a, a no darse cuenta que se orinan, no, no alcanzan a llegar al baño, pues ese es el momento de tratarlo. Sabemos que se va a seguir deteriorando. Eso no se deteriora de un día para otro, se demora. Pero ese es el momento de tratarlo para mejorar la calidad de vida al paciente y a su familiar. ¿Cuándo es irreversible? Es decir... El familiar de uno o uno tiene todos estos síntomas y piensa, no, eso ya es producto de la vejez. ¿Cuándo ya no hay cura para ese paciente? Yo no creo que es un paciente que se le haya diagnosticado que, que no se ha curado. Le he dicho, los, hemos tenido casos muy severos, pero hay casos documentados fílmicamente por el doctor Salomón Jaquín de una persona que estaba totalmente en cama, que no se movía que podrían decir ya no hay nada que hacer y después del tratamiento el paciente caminando nuevamente es algo realmente que impacta porque primero con la punción lumbar uno repite al otro día todas las pruebas y se da cuenta cómo mejora luego se manda a la casa y la familia en esos ocho días lo filma y se da cuenta cómo va mejorando pero cuando ya se le coloca en definitiva una válvula el cambio de los pacientes es alarmante, entonces yo pienso que no hay que pensar que ya no hay nada que hacer Siempre hay esperanza y hay que buscar la ayuda en el momento en que uno se da cuenta que esto puede ser lo que está pasando. Sí, si usted ve un paciente que tiene la clínica, eh, tengo los videos de cuando se describe la enfermedad. Había unos pacientes con sonda nasogástrica, no hablaban una palabra muy mal. Se si operar se diagnostica y se trataban y luego usted los ve caminando normal. El problema es de demorarse mucho en tratar un paciente. No es que la hidrocefalia con presión normal lo está deteriorando, sino que los años pasan y va a ser un paciente que si tiene 80 años y si usted se demora 5, pues ya tiene 85 90. Eso deteriora a, cual ser a cualquier ser humano teniendo una hidrocefalia. Por eso no debe, doctor, gozarse la vida antes de que las cosas vayan pasando. Y entonces eso le pasa al paciente. Si usted no lo trata ahora, pues más adelante va a ser más difícil y más difícil recuperarlo porque ya es un señor mayor o una... A estos, ¿A estos pacientes la un, el único tratamiento es operación o existen pastillas o existen otro tipo de...? No, la idea, con esto sabemos que no está funcionando la, la absorción del líquido que se está quedando atrapado ahí. La única forma es derivándolo, o sea, es sacando ese líquido del cerebro y llevándolo a otra cavidad del cuerpo que lo pueda absorber. Entonces, ¿cuál es la cavidad que nosotros llevamos? los llevamos acá por el cuello, nos metemos a la yugular y lo dejamos en la entrada del corazón, en la aurícula, que como el, el líquido cefalorraquídeo es un filtrado de la sangre, pues simplemente vuelve a circular. Y eso permite que nosotros con la presión, que ya sabemos que el paciente se mejora, se la colocamos en la válvula y el paciente va, cada vez que da esa presión, va sacando el líquido. Y lo vamos ajustando poco a poco para evitar complicaciones. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Dónde queda la válvula en el interior del cuerpo y qué función cumple? La válvula es, se hace un orificio de trepanación o aquí o aquí atrás, dependiendo si el paciente es calvo o no, para que no se note la válvula. Se hace un orificio de trepanación, el catéter entra donde está la hidrocefalia, que son los ventrículos cerebrales, y queda aquí debajo del cuero cabelludo y aquí posicionamos nosotros la yugular interna y queda en el corazón. Es un procedimiento que en personas que tienen experiencia es un procedimiento, digamos, pues sencillo. No existe cirugía chiquita, pero es sencillo. Pero no es poner la válvula, es saber manejar y conocer qué es la hidrocefalia con presión normal para poder manejar la válvula. Es una válvula que se puede programar, subir, bajar presiones y de acuerdo a lo que usted va teniendo con el paciente y la evolución del paciente, y tamaño de los ventrículos, ahí es donde está la pericia del neurocirujano cuando subir, bajar la presión, para evitar complicaciones. Pero, por ejemplo, esa punción del cerebro uno no toca... No, uno entra por sitios, hay sitios silentes del cerebro, hay sitios donde yo puedo, digamos, pasar a través de la corteza cerebral, donde no hay nada importante en el cerebro, es difícil pensarlo, pero sí, hay sitios donde usted, como el neurocirujano sabe, y eso está establecido hace mucho tiempo, por donde usted puede entrar llegar al ventrículo sin hacer ningún daño. Entonces ya sabemos que si lo vamos a hacer por aquí, tenemos los parámetros, todos los neurocirujanos lo saben por el todo frontal, todos los neurocirujanos lo saben y no pasaron. ¿Y, y, ¿Y la ciencia cómo llegó a eso? ¿Cómo se llegó a saber que ahí no afectaba nada? ¿Eso fue por prueba y error? Dentro de la ciencia hubo muchas cirugías que se hicieron durante mucho tiempo que fueron descubriendo poco a poco que había sitios que no que no se dañaban, pero algunos fueron, digamos que con errores. Sí. Sí, y yo, yo creo que mucho de lo que, por ejemplo, los accidentes, un, una persona con una herida por arma de fuego, una bala en la cabeza y, no, y resulta que le entró por la riñón frontal y para está perfecto, no le pasó nada, entonces se oye, esta zona es como… y seguramente habrán hecho experimentos y es que hubo tantas personas que les ha pasado tanto que, y la capacidad de observación de la gente y darse cuenta que por ahí no pasaba nada y luego ya vienen los anatomistas que empiezan a darse cuenta que es donde queda la zona motora, el cerebro, uno sabe ya perfectamente donde quedan las partes importantes del cerebro. Por ejemplo, con el cáncer, cuando uno está tratando el cáncer y supuestamente el cáncer fue derrotado, uno siempre vive con esa pequeña paranoia de que el cáncer pueda volver. En el caso de la hidrocefalia de compresión normal, ¿cómo se hace ese monitoreo? Una persona que ya se le metió la válvula, que ya tiene una vida normal, recuperó la vida normal, ¿puede volver a recaer? A ver, hay, hay, hay varias cosas. Lo primero es que dentro del grupo, no solo somos los neurocirujanos. Este, este, esta clínica de excelencia es un grupo grande. Hay neurocirujanos, neurólogos, fisiatras, terapeutas físicos, eh, Neuro neuropsicólogos. Eso es lo que constituye es lo que se llama el centro clínico. Ese centro, entonces, armamos un engranaje de tal manera que cuando se arranca el protocolo con una persona, arranca a funcionar todo el engranaje para que el paciente tenga una adecuada. Eh, terapia física posterior, una adecuada rehabilitación mental, eh, los controles están hechos al primero, al tercero, al sexto, al 12, a un mes, para que nosotros vayamos cuadrando, nosotros vamos mirando si la presión de la válvula que le dejamos inicialmente es la adecuada o si sea, la tenemos que ir bajando, hasta dónde se la bajamos. Todo eso hace parte de la experticia que ha ganado el, el grupo, sí. pero somos un grupo, como decía el doctor aquí, no somos uno solo, esto es un engranaje muy importante. Y eso es lo que hace la importancia de esta clínica de excelencia, que es un grupo de personas expertas en esta enfermedad y que luchan no por operar un paciente, sino por rescatarlo y volverlo a la vida que implica todo ese camino de todas las personas que trabajan por, por ese ser humano. En cada una de esas consultas nosotros hacemos varias cosas, los exámenes médicos, los, eh, los de fisiatría, ya sabíamos cuáles eran los exámenes inicial prequirúrgicos. Y vamos viendo, si el paciente está bien, no hay nada que hacer. Si el paciente se deteriora, hacemos un tag de control para mirar si es un hematoma, si hay que... ¿Pero cada cuánto, por ejemplo, ustedes le dicen al paciente que tiene que regresar a la clínica? Al, al primer mes, a la semana, de cirugía al primer mes, al tercer mes, a los seis meses y al año. ¿Y después cada año o ya cuando el, el, el paciente decía cada cuánto quiere venir? Depende como sigue, usualmente a los, a los, al año ya el paciente está ya sí. bien. Cuando este, bueno, esta enfermedad le pasa a una, pre, a una persona joven es mucho más delicado que cuando le pasa a, una, a un adulto mayor, a un, un hombre de 35 años, por ejemplo. Es raro que pase a esa edad, es curioso, es raro, es más de personas mayores, por eso se confunde con las demencias claro. tipo Alzheimer, porque a una persona de 30 años, 40 años, pues no le da Alzheimer, pero una persona mayor dice, ah, no, usted lo que tiene es Alzheimer, y qué es lo grave con eso, que si usted le dicen que su papá tiene y en Alzheimer, se sobó oh, porque no hay mucho por hacer. Ya están saliendo drogas, y, pero no hay mucho por hacer. Y si esa persona que tiene en realidad, le dicen Alzheimer y en realidad tiene hidrocefalia con presión normal y lo podemos ayudar, imagínense. Nosotros en la clínica, en la estadística nuestra, eso no está publicado, pero más del 30 y pico por ciento de las personas que nos han llegado a nosotros Tenía han llegado diagnóstico de Alzheimer. con diagnóstico de Alzheimer. Y los pudimos ayudar. Eso es ayudar. gravísimo. Gravísimo y eso sí en el mundo entero, en el mundo entero. Y lo triste es que los médicos a veces, me da pena decirlo, no conocen la enfermedad, no diagnostican la pero, enfermedad. entonces digamos, digamos que a mi papá le diagnosticaron Alzheimer. ¿Siempre es bueno tener una segunda, una segunda opinión o es? Pues con lo que ustedes me están diciendo, si yo tengo a alguien del circo cercano que la menciona de la sangre, yo voy a decir, oiga, pilas que puede ser. Pero ahí son los síntomas, entonces si tiene la marcha. No, la marcha. no pero pero mire, el problema es que... no. Llegan a veces tan avanzada la enfermedad y usted le pregunta cómo empezó el problema. Se les ha hasta olvidado a la familia si empezó caminando mal o no. Cinco años atrás no sabe. Yo le aconsejo que vayan. Uno se da cuenta inmediatamente si el paciente tiene Alzheimer o no. Usted ve una resonancia magnética con la experiencia de uno, uno, viéndola y la clínica, que es lo más importante. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cómo empezó? Y usted se da cuenta que tiene Alzheimer o no, o tiene el recibir de compresión normal. Uno tiene ya ese conocimiento para darlo. Claro, si usted, por eso tenemos las vallas, o no sé en estos cuantos, porque se me está diciendo que el 30 pico por ciento llega... No todos, no todos saben leer muy bien un... sí. el, Los leen a veces en unas partes y dicen el paciente tiene atrofia. Y si usted no sabe y ve que es atrofia, la atrofia es irreversible, no hay nada que hacer. Su papá tiene, una tiene un Alzheimer y no hay nada que hacer. Y viene y se da uno cuenta que en realidad no tiene ni atrofia y que en realidad la clínica de hidrocefalia vamos a tratar de ayudarlo y lo podemos ayudar y lo ayudamos. Hemos tenido pacientes del llamado primer mundo, donde no lo han diagnosticado adecuadamente. Y recuerdo uno de nuestros primeros pacientes, cuando yo era todavía residente, de un paciente muy famoso de Alemania, director, era el director anteriormente de, de, de patología, de la Sociedad de Patología Alemana, y allá le dieron que era Alzheimer. La esposa insistente se fue para Estados Unidos y alguien le dijo allá, no, eso podría ser tal cosa, mira que en Colombia es donde estaban de eso, y se lo trajo acá. Y se le diagnosticó, lo operamos, el cirujano fue a Alemania, y nos mandaba cartas. Montando bicicleta, montando bicicleta 120 kilómetros a los 85 años. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona con hidrocefalia con presión normal? ¿O cuáles pueden ser las posibles limitaciones que va a tener después de lo de operado? ¿Por tener la válvula? Sí, pues, por, no, no por tener la válvula, sino por haber padecido hidrocefalia y por tener una operación que no tiene la No, las mismas, las, la, las mismas la que una persona que tenga 85 años, porque usted le puso una válvula ya a los 15 días al mes, ya como si no tuviera nada, ya cerraron las heridas y el paciente va a estar mucho mejor, tiene que cuidarse igual que una persona de la misma edad, 85 años, por el hecho de tener la válvula, el hecho de tener una válvula Digamos que hay que tener cuidado si tiene un absceso en un diente que se vaya a colonizar la válvula, pero eso es exótico. Pues no es exótico, pero no es tan común. Explíquemelo el absceso en el diente que tiene que ver, por favor? Porque el absceso en el diente tiene una bacteria que sale del diente, ah, okay, me da las vueltas por el cuerpo y se pum, va y se le pega en el aparatico que usted tiene. Lo mismo con una válvula del corazón. Hoy en día, para ponerle a usted una prótesis de cardíaca, lo primero que hacen es mirar que no tenga caries, por ejemplo. ¿No se puede morir por una caries? Pues se puede morir, sí, porque si usted está inmunosuprimido y se le pega en la válvula del corazón, no se le pega. Claro. Si usted está inmunosuprimido, aquí no, hay, no existiría el mundo. Exacto. Todos estaríamos muertos. afortunadamente tenemos soldaditos ese es el sistema inmune que ¿Si nos son está los famosos lóbulos blancos. Sí, señor. Sí, sí. sí, exactamente esa defensa. Y los periodistas no somos tan brutos. No, no tanto. No, no, no, no <ríe> nos acordamos de ciertas cosas del colegio. No sí, sí, sí. Algunos. Sí. sí. Un paciente se puede tomar una copa de vino si, sin ningún problema. Claro. No, no, no, no es recomendable abusar, pero sí puede, sí puede retomar la vida que tenía antes de. Le contesto con lo que le dije ahorita. Lo mismo que era usar pues, a años sin válvula. Se puede tomar lo que quiera, hacer lo que quiera, pues con prudencia. Doctores, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos acaban de brindar a todos ustedes, también gracias por habernos escuchado, por habernos visto y pues nos vemos la próxima semana, Síganos en nuestras redes sociales, Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, hasta el próximo miércoles. Gracias.